con los años lo ves que todo se repite otra vez los mismos errores se vuelven siempre a cometer quizás el modo Ser. Intenta el viejo hacer ver al joven lo que va a su siempre lo mismo volver a caer quizás el mundo se tienen que derramar vivimos no lo vamos a retener quizás es el modo en que tiene que ser Nacer soda Pues esta ha sido mi aportación al taller Lágrimas. Espero que os haya gustado. Venga, besos para todos.